Ministro de... de Propaganda, el comandante Chapata y yo, comandante general de todos los ejércitos de cachoteo de tierra, mar, cielo y fuego. Hoy yo venía a introducir el tema de la conquista de Estados Unidos, empezando por California. Estáis con buenas nueces. Sí, y playas, playas. La, la comandante Beach le interesa el sitio porque dice que hay sus y, y como hay rubias de California, a mí también me interesa. Entonces estamos de acuerdo. Y está mirando las playas de California. A mí la que más me gusta es la de Venís. Venice. Venice, hay una playa que he visto yo que es Venís y que tiene como una, tiene palmeritas. ¿eh? Y, y podemos empezar a invadir la playa de, de Venís. Nada más me he enterado que California quiere independizarse de Estados Unidos. Eh, tienen intención de tener, Entonces la FAC puede apoyarles. Entonces desde aquí lanzamos un llamamiento a los independentistas de California. La FAC, las Fuerzas Armadas de Cachoteo, es un ejército planetario que apoya la dependencia de California. Yo creo que es más interesante que independizarse es que California sea un estado dependiente de todo el planeta. Esta playa ya es un estado planetario, ya, ya aquí, aquí ya tenemos el poder, ya está tomado el poder aquí. Hemos establecido una bandera amarilla, después del atentado terrorista hemos sustituido la tela naranja por la amarilla, entramos en fase de animación amarilla, y la conquista de, la conquista de, la conquista de, la conquista de, la ¡Cállate! Bien, entonces, eh, bien, ¿con qué os parece? ¿California o Utah o...? Hombre, o... visto por Utah, tú querías empezar por... Porque está aquí... Porque se puede decir que California ya, pues, han dado ya el primer paso. Y bueno, están ahí, pero necesitan apoyo. yo creo que sí. Apoyo logístico, ¿no? ¿Sí? Si nos invitan o sea, a las playas de California, la Fuerza Armada de Cachoteo apoyarían la dependencia de California, de todo el planeta. que claro, California, al depender de todo el planeta, ya no dependía solo de Estados Unidos, con lo cual conseguiría la independencia. Está bien, buen plan, un buen plan. Sí, un buen plan. Creo que es un plan perfecto. Okay. Lo damos por plan personal. Entonces, ¿Cómo es el plan? igual. <risa> ¿Cómo está? Usted quiere empezar por Utah. Sí, ¿No? Sí. sí. Vale. sí. No sé, suena bien, no, no, no lo conozco, nunca he estado, no sé cómo es, no tengo, ¿Y quieres no tengo ni idea dónde está. conquistar Utah? ¿no? O bueno, algo más fácil sería tal vez... ¿Ya estará registrada como marca Utah? Porque si lo hago sería como, como conquistar dos ¿sí? unidos. Y registro el nombre de la marca. Registrar el nombre. A lo sí, menos no tienen usa, registrado. Usar Yuta como marca. Ah, sería registrar. Como registrar Yuta. y Yuta, sí. Ah, y eh, registrar Utah como marca, ¿no? Ah. Y, y, y si no lo tienen registrado, pedirle ahí una indemnización, ¿no? <risa> o, o, o, o, o, bueno, ¿tú? sí, sí, claro. Siempre se puede hacer hasta eso. Pero primero sería hacerlo se por conquistar tú, ¿no? Sí, conquistar Yuta. ¿Eh? Los cien los mil hijos de Yuta. ¿Has oído hablar de eso? Yo, sí, muchos hijos. Hay muchos hijos de Yuta. Hay muchos hijos de Yuta. Hay muchos hijos de Yuta. <Risa> <Risa> <Ay, no. Risa> bueno, está, y hasta está corta esta. Ahí está bien, corta. Con la risa de esta histriónica, lo hará otra.